Hola amigos, bienvenidos al canal de EDUCA, les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a ver cómo un alumno puede, o un docente, puede añadir un nuevo tema de discusión en un foro de EDUCA. Para ello, simplemente hay que ir hasta donde se encuentra el foro, en este caso, fíjense que este es el icono del foro. sí. Y en este caso voy a entrar dentro del foro para realizarle una pregunta al, al profesor sobre algún tema que no estoy entendiendo que no estoy comprendiendo bien fíjense que eh, en este punto está eh, la descripción del foro en este caso es un foro de dudas y bueno eh, uno tiene que añadir un nuevo tema de discusión acá en el asunto uno puede poner sobre qué va a preguntar dentro del foro entonces eh, Bien, entonces, lo que yo no estoy pudiendo saber ahora es cómo subir una imagen acá dentro de este editor en particular. Entonces, buen día profesor. Estoy teniendo... pedirle su ayuda ok eh, saludos miguel ok eh, fíjense que yo en este caso puedo ya esto eh, directamente en, enviar al foro sí de ahí en enviar al foro es lo que va a recibir mi profe en, en, en el correo y también mis compañeros recordemos que lo ideal sería que no solamente eh, los profesores en este caso respondan en el foro sino que también si hay algún compañero en este caso que ya tenga las competencias para en este caso subir una imagen dentro del editor le pueda responder al compañero bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes Espero que este video les pueda ayudar para poder añadir un nuevo tema de discusión dentro de un foro en EDUCA. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.